Veterano Joaquín Aria, de regreso a los Leones del Escogido. Háblanos, Joaquín, de cómo te has sentido a tu regreso a tu antigua casa. Ah, primeramente, doy gracias a Dios por darme la, la oportunidad de volver a los Leones del Escogido y así a la directiva que me ha dado el privilegio y la oportunidad de volver a mi casa. Cuéntanos cómo se dio ese proceso de firma en la temporada muerta. Bueno, fue algo de, no inesperado, porque cuando automáticamente la saga me dejaron libre, yo tuve comunicación con, el abogado mío tuvo comunicación con Moisés y Moisés me dijo, no te preocupes, que yo te voy a firmar y gracias al Señor le estamos aquí de nuevo. Durante la temporada de verano 2016, ¿qué estuviste haciendo? Si estuviste jugando o preparándote por tu propio lado. Sí, estaba trabajando, estaba trabajando tratando de, ver, de ponerme en forma y de venir para acá, a jugar con el invierno y ayudar a los el Cogido de que nuevamente sean campeones. Tu regreso entonces, cuéntanos de lo que has visto, esta nueva camada joven, algunos muchachos que todavía permanecen en el equipo esta vez que tú estuviste. Verdaderamente un gran talento, verdaderamente algo impactante ver esos jovencitos, que esos prospectos que van subiendo, verdaderamente con un con futuro brillante y también tenemos unos cuantos veteranos también que el equipo también se ve acoplado, verdaderamente el equipo yo lo veo de una manera muy bien de tu rol ahora a tu llegada hay muchos muchachos jóvenes eh, en tu posición sobre todo y que tú puedes servir como una especie de mentor para ellos ¿Han hablado contigo en el rol que vas a jugar en este tramo de la temporada? Si te digo que han hablado conmigo, miento verdaderamente no han hablado conmigo sobre, sobre eso pero gloria a Dios, lo que sea la voluntad del Señor yo estoy dispuesto a hacer lo que el dirigente quiere, la directiva y, y lo que quiero aportar un granito de arena para que el equipo eh, salga a flote ¿Y qué tal lo has hecho durante los juegos de pretemporada? Me siento bien, me siento bien, verdaderamente he cogido varios turnos, gracias al Señor le he como seis turnos. Me siento bien acoplado en un play y, y también la defensa, que es algo verdaderamente que uno siempre, como pelotero, siempre uno anhela de tal en forma, que es lo, lo principal y lo demás en el nombre de Jesús viene solo. Bueno, y un mensaje entonces a la fanaticada escogidista: que ¿tienen tiene aquí en Arias nuevamente con el equipo? Verdaderamente, le doy gracias a ellos también porque ellos cuando recibió la noticia de que, de que yo venía para el acogido, ellos también, eh, también se recibieron eh, la noticia de una manera positiva y yo les mando un abrazo y verdaderamente vamos a estar ahí en el nombre de Jesús, en el estadio, a tratar de, de aportar un granito de anera para que el equipo vuelva a ser campeón de nuevo. Muchas gracias a Joaquín Arias. Un placer, un privilegio darle entrevista a ustedes.